Hey guys. De diciembre, día triste, eh, pero el mundo ni la gracia para por nadie, así que es que darle más. Hoy es el último miércoles del año, es que es el último, adiós, lo loco, del año, que oscuro. Y me iré pedaleando y probaré una reporta. cómo es andar con un peso, no es un costado. Ya, va a tener la tarde, ¿eh? no. Un cuarto de las 4 de la tarde. vine para la casa porque estaba como muy mareado, estaba como con taquicardia porque anoche casi no dormí nada. Así que en verdad estaba puro calentando la hacienda. dormido. Nos vemos no después. Ya, estamos súper rey Dormí un poquito harto en la tarde. Llegaron a cuidarme. y un poquito más de energía. Vamos a ir a la última... La última edición de Radio Hablo Loco del año 2016. ¿Ayer? La tengo en mi foto. Me acabo de acordar de por qué no saco vlogs los jueves. Porque la radio no me deja editar, pues Voy a tener que editar mañana el almuerzo. ¿A tienes la boca roja? Sí, me estoy azucando la <ríe> Miércoles 29 de diciembre. Creo que es hora de. Oye, oh yeah, preguntar un árbol. Disculpen un poco la voz. Estoy un poco fiado. Yo poco sí. Felipe Castañón me manda saludos y hacen una pregunta súper importante: ¿Sidripio o Arturito? Me gusta mucho el Cidripio del Regreso del Jedi. Según que dice que no es tan un contador de historias y después termina relatando la, las aventuras de Luke. De una forma espectacular, a los sigo, e dejando el bocchi abierto. Ese citripio me gusta. Me carga ese citripio que anda así como, bueno, wow, hablo 6 millones de idiomas, que aquí, que es la que está después. siempre Siempre tirando el currículo encima sí. Y de a mí no me gusta eso de nadie. Arturito es cero chachara. Mucha acción. ¿Sí, Arturo Nan Rodríguez Makeup me hace una pregunta súper o Se hace llamar la fan número uno de mi música, y me pregunta si es que aún me identifico con mi música. El tema de la música, pucha, lo tengo medio stand-by, porque no, en verdad no lo sé, no me sentaba a pensarlo, pero sigo siendo músico, o sea, una parte de mí que yo no voy a dejar nunca, y sigo escuchando mi disco, que pueden escuchar en Spotify, solamente que he perdido el hábito de agarrar la vida, cosa que quiero hacer más en 2017. Y sí, quiero sacar al menos un EP el 2017. Vamos, saludos para Camila Aravena que es que me vio en el mall. Y sí, Camila, Y a de esta forma, es súper ridículo. Saludos a Suwan One, Dualix TV o a todos ustedes que han dejado comentarios. No dejen de mandar sus saludos. Aprendimos que el universo no espera por nadie. Y que sea fin de año, te puedes enfermar. Así que cuídate, hermano. Ahora voy tratar de trabajar El regalo Ya sí. Ustedes pueden ver Y oh. Oh. Ya, entonces ¿Para qué sirve? Es para que uno se vea Para que la selfie, la selfie salga más iluminada oh, y te ves muy guapa Y solo se demora cuatro meses en llegar